Hola chicos, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar a cómo tener Master y caramelos raros infinitos. ¿Cómo tener Master masterboard Lo primero que tenemos que hacer es presionar el botón que está en medio de y ariselda, que es el de aquí, que apunta a una flecha para arriba, para los que no se despase este emulador de drastic. Presionamos en la flecha que apunta hacia abajo. Y nos vamos a trucos o a chic, como me no parece a ustedes. Nos vamos donde dice bal, bal, Low 1. Vamos donde dice no, más intervalo. Luego presionamos el IR por unos 2 segundos. Luego vamos a la bolsa a ver si tenemos más intervalo si más pinito. Y tenemos un intervalo más Ahora, ¿cómo dejar? Buscar un Hacemos el mismo procedimiento, vamos a bajar trucos y y donde dice bal back slow 1. Ahora nos vamos a donde dice Rec item back slow 1. Presionamos el Raricano. Y presionamos el hierro Y vamos a ver otra, comprobar si tenemos. Y cada raro es infinito. chico chao en la próxima le voy a traer a cómo tener los tres iniciales para pokémon diamante pero como sepa estoy en pokémon diamante estoy en emulador de drastic que es lo único que permite hacer trucos para nds